Bien, seguimos con este espacio, El Toque del Mediodía, hoy martes 18 de mayo del año 2021, el reloj marca ya a las 11.58, casi estamos desconectando de nuestro canal hermano, Canal América en los Estados Unidos, gracias a todos ustedes por la sintonía, recuerda, entra en nuestra versión digital de nuestro canal de YouTube, El Toque del Mediodía TV, entra, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, mañana Mañana miércoles a las 8 de la noche tenemos una exclusiva con Ridelfi Slayer, un joven eh, del género urbano que está postrado en una silla de ruedas y que ha luchado ¿eh? independientemente de las adversidades que le jugó una bala perdida que lo dejó en silla de ruedas, está luchando por ser alguien en la vida y ser un artista reconocido y poder ganar dinero para su sustento y también para su familia Señor director, tenemos ahí la imagen De la entrevista a la expectativa ¿sí? eh, Señor director, ayúdeme Tiene que estarme escuchando, señor director Para que podamos estar conectados Así que tenemos esta, esta entrevista Mañana estreno en nuestra versión digital De nuestro canal de YouTube Ahí está Ridelfi Slayer Estará con nosotros en esta entrevista que tenemos pautada en nuestro canal de YouTube. Y también tenemos eh, la entrevista que puede accesar, la vamos a pasar este próximo viernes, la entrevista que hicimos de la cobertura de los nominados eh, de premios soberanos de la parte de Cibao, o de Santiago específicamente. Así que tenemos declaraciones de Elvin Martínez sobre Franklin Romero y Romeo Santos, nunca antes dicha. Así que, el viernes la vamos a colocar aquí, pero ya está colgada en nuestra plataforma digital de nuestro canal de YouTube. A propósito de Santiago, tengo la información que hoy el alcalde Abel Martínez de la ciudad de Santiago está por aquí. Viene esta tarde a San Francisco y, y ya en el mes de junio, eh, bueno, en el mes de junio va a estar en la provincia de Duarte haciendo campaña porque recuerden que Abel Martínez ha dicho sus aspiraciones para ser candidato presidencial eh, del PLD en miras a las elecciones del año 2024. Ya los miembros y parte del PLD están activos haciendo su campaña y como decimos en el algo popular, haciendo su diligencia. Así que activo la gente del PLD que deben de aprovechar todos estos, ¿cómo le digo? De Slis que está teniendo este gobierno para poder ¿no? eh, tener una oportunidad. Sabemos que el PLD salió del poder muy mal herido, muy desacreditado, ¿eh? como decimos, con muy mal pie. Quedó mal parado el PLD y es lamentable. En un gobierno de ocho años, que hay que decir que los primeros cuatro años del gobierno del PLD no fueron tan malos, no fueron malos. El PLD hizo muchas cosas, que de hecho ahorita vamos a hablar de... Dicen que fue un boche fino, otro dicen que fue humildad, pero el asunto es que el presidente dejó mal parada a la senadora Farideh Raful. Es una actividad de acto de inauguración. Más adelante le hablamos de esa noticia. Miren, vámonos a San Francisco de Macorís a propósito. La gobernadora Xiomara Arias, Xiomara Cortés, perdón, Xiomara Arias es la relacionadora pública de la Policía Nacional, eh, nuestra gobernadora de la provincia de Duarte, Xiomara Cortés, eh, tira a la calle, Ué, ella dijo que iba a cancelar los lo, lo, lo PLDistas, pero está tirada a la calle y miren ahí donde está en el vertedero supervisando precisamente eh, una situación difícil que es un problema de años, aunque yo entiendo que ahí eh, también el alcalde, Siquiones de la Rosa, que vemos que está reestructurando su equipo de trabajo, Ayer hablamos del nombramiento de una colega en el departamento de información, a la libre información pública de la alcaldía, y ahí vemos eh, la gobernadora trabajando. O sea, la gobernadora tiene que ver con todo lo que sucede en la provincia. No sé si hay declaraciones de ella. Vamos a escuchar, señor director, si tenemos declaraciones de ella, de la gobernación, de la gobernadora, vamos a escucharla. Realidad, yo Eh, mi opinión es que en realidad yo no creía que esto estaba de esta manera. Por varias demandas que se han hecho y también la prensa que ha acudido aquí a este vertedero, queremos hacerle un llamado a la compañía de Móvil Soluciones, especialmente a Eri, una familia muy honorable, nativa de aquí de San Francisco de Macorís. Que da pena ver la situación por la que estamos pasando aquí en San Francisco de Macorís con este vertedero. Porque no solamente es el vertedero, sino que desde la entrada hasta llegar al vertedero se ha convertido en un vertedero. No hemos pensado en el medio ambiente. No hemos pensado en los daños que le vamos a, a causar a los moradores que quedan a distancia. Pero es un daño que le estamos haciendo cada vez que se quema esa basura, que no llega aquí al vertedero y la queman en el transcurso de la carretera. Tenemos que pensar en esos animales que hay en diferentes cercas, ...donde son víctimas también, es decir, el medio ambiente ha sido afectado totalmente. Esto es algo que hay que hacerle ese llamado obligatoriamente a Eric Ricé y la compañía Movisoluciones Un contrato que ha firmado el ayuntamiento con ellos, donde esto no debe manejarse de esta manera. Bueno, señores, se me duerme José. Miren, eh, yo, quiero, yo quiero puntualizar algo. Ayer nosotros pusimos un audio precisamente de la gobernadora... Donde ella dice que va a cancelar, que va a trabajar, a supervisar todas las eh, entidades públicas de la provincia de Duarte para todo aquel que esté protegido o aquel que sea del PLD. Bueno, el audio eh, ya está en nuestra plataforma de YouTube, pero hoy estamos hablando de algo bueno que ella está haciendo. Y ojalá, ojalá, nosotros no estamos de acuerdo con que cancele a, a, a todos los PLDistas, porque se ve muy discriminatorio. Hay PLDistas son dominicanos, como el mismo presidente Luis Abinader ha dicho, que el presidente Luis Abinader es presidente de todas y todos los dominicanos, no de la gente del PRM. Entonces, algunos funcionarios públicos deben entender que las instituciones públicas es para las y los dominicanos, no es para un partido X. Ahora, ahora, si hay peledeístas que no están haciendo sus funciones, que están en botella, que no rinden, que no cumplen, hay que cancelarlo. No solamente PLDistas, sino reformistas de la fuerza del pueblo, del mismo PRD, del mismo PRM. Porque no podemos tener las instituciones públicas como un negocio, como algo personal. Las instituciones son públicas, le pertenecen a usted, a él, a ella, a todos y todos tenemos derecho de trabajar en una institución pública. Gracias a Dios, a mi edad, nunca he trabajado en ninguna institución pública. Nunca, nunca. Y si estoy por ahí nombrado, dígame quién está cobrando por mí. ¿Eh? Nunca. Pero si me si me ofrecen un buen trabajo, pues, y yo entiendo que vale la pena, y yo voy a hacer ese trabajo, yo lo cojo. O sea, no estoy diciendo de que, que no, no, espérate porque Kukin está robando 580 mil pesos, Kukin Victoria, si a mí me ofrecen 580, óigame, jamás ni nunca me van a ver en este canal, me voy con, con, con mi maletica para la, para la capital, para Europa, para donde sea, 580, son 10 mil dólares mensuales, yo con 10 mil dólares mensuales, pues, mantengo mi ritmo de vida, porque tampoco es que uno se va a hacer rico, ¿tú entiendes? Pero yo no veo mal que Cuquín esté cobrando, porque hay gente criticando que fue, que él apoyó a, al expresidente Danilo Medina y al candidato del PLD, Gonzalo Castillo. Pero eso no importa, eso no importa. Si él está haciendo el trabajo que debe de hacer, está bien, porque aquí queremos criticar todo. Entonces, a mi querida Xiomara Cortés, eh, le dejamos este espacio abierto, este escenario entero, las dos horas si usted la necesita para que venga y nos explique ese audio que anda en las redes porque cuando viene a ver fue que plagiaron la voz de ella o la editaron, pero yo entiendo que el que me enviaron es original. Pero usted tiene derecho de venir aquí, siempre la hemos invitado, la apreciamos muchísimo, ¿eh? usted puede venir aquí, me puede llamar, mi número es público, usted me llama me dice Roberto tal día, es más hasta ahora mismo que usted quiera venir, yo tuvo, bueno tenemos una invitada muy especial que es la pastora Reina Tineo, pero le redujemos, le reducimos un poquito el tiempo y le damos espacio a usted nuestra querida gobernadora para que usted explique ese audio y qué usted quiso decir porque lo que yo entendí lo que entiende el, el, el, el país es que usted quiere cancelar a todo el que vuela al PLD y eso está mal eso está mal, ahora usted explica cuáles son las razones y los motivos, y tiene derecho, porque nada más escuchamos el audio. Ojalá que o, o nos pueda hacer una llamada a la gobernadora, o, o, o verdad para que nos explique la razón de ese audio y el por qué. Sí, se siente como que una discriminación, un odio hacia los peledeístas, y no debe ser así, porque ellos son también dominicanos, dominicanas, padres de familia. Ahora, lo que hay que contar a la cabeza son esos verdugos a esos funcionarios corruptos del PLD. Eso sí si hay que, que, que trancarlo y que sacarlo de, de, de las instituciones públicas, a esos que han hecho daño. Pero esos infelices que lo que ganan es 15, 20 mil, 30 mil pesos, digo infelices, le digo porque son personas de escasos recursos y que dependen de ese sueldito y que si lo cancelan van a pasar hambre. Yo ahí no estoy de acuerdo. Me perdona mi querida gobernadora, ¿eh? me perdona. Señores, vamos a la pausa, pero antes hay huelga. Ja, otra vez. Oh, Ustedes se acuerdan la canción. Otra vez. Otra vez. Pero así no. Atención, mis amigos del Falpo. Eh, Eddie Muñoz. Ahí está... Eh, eh, ay, se me, se me fue. Raúl Monegro. Ahí está este muchacho también, muy amigo mío. De, de, de, del Falpo. Ayúdenme, que se me va. Ustedes, usted, usted, usted, Dios mío. Usted, usted todos que saben del teteo y vaina, el, el, el, el Morel, mira dónde está, ¿Eh? Odilín Morel, mi amiga, eh, está este muchacho que es de la universidad también, eh. Joel Martínez, todos son mis amigos, a, lo, a los cuales queremos y respetamos, pero señores, hasta en la, hasta en la lucha popular ¿hay, hay división, hay división, no se ponen de acuerdo, Fíjense que desde, desde diciembre del año pasado están amenazando con huelga. Gracias a Dios que no se le ha dado. ¿Eh? Gracias a Dios. Entonces, ojalá, yo entiendo que los motivos, hay que darle una tregua a este gobierno porque, eh, señora, hay que ser coherente, ¿eh? hay que ser coherente. Este gobierno, independientemente de los eh, escándalos que han visto, eh, por ejemplo, hay provincias puntuales como San Juan, y como la provincia de Duarte, que el presidente ha ido varias veces, que el ministro como eh, del inocencio de obras públicas ha ido varias veces. De hecho, aquí estuvo en la provincia de Duarte recientemente el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, que no sé a qué fue. ¿Alguien sabe a qué fue Orlando Jorge Mera la provincia de Duarte? Ministro de, de, de Medio Ambiente. Atención mi diputada Dorina, porque eh, eh, vi la foto por ahí, pero... ¿A qué fue el ministro de Medio Ambiente a la provincia de Duarte? De pero fue. Tú ves, lo importante es que por lo menos. No, no, no Pero espérense, espérese Diloné. No ven usted. Eh, sí, para su segmento. Sí. No me bocote mi comentario. Sí. Eh, que usted me dio le gusta bocotear, ¿eh? Miren, tenemos que ser justos. Este gobierno de Luis Abinader y del PRM está trabajando. Y están resolviendo. Mira, por ejemplo, la carretera San Francisco de Macorís a Controva, que nosotros mismos eh, tuvimos al frente, eh, la mejoraron. Eh. No vamos a decir tampoco hice hicieron una cosa del otro mundo, pero la mejoraron. Está un poquito más asequible. Pero eh, están, por ejemplo, ya las obras van a empezar, pero es un proceso que de hecho, que de hecho, de los apartamentos que le van a hacer el Barrio Azul, se añadieron varios apartamentos más. De la cantidad prevista. Entonces, es un proceso burocrático que lamentablemente hay que dejar que pasen esos procesos. Pero hay que decirlo, este gobierno ha puesto sus ojos, el dinero, para que la provincia de Duarte, provincia como la de Río San Juan, de San Juan, perdón, eh, puedan de una forma u otra mejorar su calidad de vida de los habitantes. Entonces hay que ser justo aquí yo no ando hablando de que por hablar ni atacar, por atacar, aquí no se ataca a nadie, aquí lo que ayudamos a que las cosas se mejoren entonces vamos a un cortecito señor director, porque por ahí anda Diloné que quiere bocotearme, entonces vamos a esperar su segmento ¿eh? luego de este corte Diloné al punto, pasamos